Hace unas semanas, Pedro Bordaberri le propuso a los otros candidatos a la presidencia de la República firmar un compromiso contra la corrupción. El candidato del Partido Independiente contestó que está de acuerdo. El candidato del Frente Amplio contesta que no, que lo va a proponer, en todo caso, o lo recibe esa propuesta, si él gana a partir del año que viene. Es realmente una situación que no se comprende, porque cuál es la razón que lleva a Tabare Vázquez a no acompañar un compromiso de este tipo. Señala cuestiones que tienen que ver con el pasado, señala cuestiones que tienen que ver con las instituciones y la democracia. Conceptos que compartimos, que lamentablemente no es lo que ha hecho el Frente Amplio, que en este periodo de gobierno, en este periodo de gobierno, con, además, la promesa del presidente Mujica, entonces candidato, y del vicepresidente Astori, pocos días antes del balotaje, de no enmendarle la, la plana al pueblo, a pesar de la mayoría parlamentaria, lo hicieron y se pasaron por las partes, como dijera Huidobro, dos plebiscitos, dos pronunciamientos populares. Es lamentable que Vázquez, en estos momentos, en los cuales tiene un ministro del Frente Amplio procesado, el presidente de un banco, del Banco República, procesado, el director de ACE, que juntaba votos para Tabaré Vázquez, procesado, es lamentable que en este momento no dé una señal clara, fuerte, firme, acompañando una propuesta de este tipo y comprometiéndose a que estas cosas hay que evitarlas y no deben ocurrir. Y si ocurre, se debe castigar con fuerza. Porque prometían que no iban a meter la mano en la lata, prometían que se la iban a cortar, y resulta que la metieron y no se las cortan. Sino que además los van premiando. Como por ejemplo al ministro Lorenzo, que lo ponen como jefe de campaña de un sector. Nosotros queremos que el Uruguay sea transparente, y vamos a trabajar para que así sea. Hasta la próxima.